Bueno, ¿qué onda? Y, gente? Hoy estuvimos acá grabando No hay amor en Buenos Aires con Dana, que soy Trinidad en la serie. Y usted. Ingens, que soy Soledad. Yo me llamo Mariana Armada y hago de, de Tiziana. Y acá, bueno, salió. Okay, un triángulo okay. amoroso. <risa> <risa> bueno, hoy estuvimos acá grabando con las chicas acá en este bello, eh, <risa> muchas gracias a Lo Ama, de las cejas a los pies, por el espacio, muchas gracias en, en... Villacrespo, Drago 51 ¿Tainán? hermoso no lugar <risa> <risa> eh, Nada, Agustín tenemos acá grabando una escena muy interesante Acabo Acá hubo, hay cuernos, pero ¿de quién? ¿Serán no, tuyos? No, no, no, no, ¿Serán míos? ¿O serán no. tuyos? ¿O ¿Oh, míos? La verdad no tengo ni idea, chicos Yo no sé, me invitó un amigo yo? Me ah. invitó un amigo A mí me, me, me escribieron <risa> Averigüenlo viendo no, no hay amor en, en Buenos, Buenos Aires. Aires Muchas gracias y sintonicen para más ah. Arre <risa> eh, <Ea. risa> Bye, adiós Bueno, ¿qué más <risa> vamos a grabar? ¿Qué más van a grabar?